proyectos más difíciles y quizá más gratificantes de una página web es un, una escuela online. Ahora, ¿cómo montarla? ¿Con un LMS? ¿Sin él? ¿Cómo lo hacemos? Nos lo va a contar eh, Ángel Cabaleiro, cómo crear una academia online con WordPress. Ángel es eh, mentor, ¿se me olvida algo? ¿Consultor y mentor Wordpress? Y ment me encanta bueno, que participen. Soy... Consultor y mentor Wordpress, eh, mm. especializado sobre todo en, en, en negocios ¿vale? que llevan personas con enfermedades crónicas, que también es un punto importante que, que, bueno, pues, que nos empuja a veces a emprender. Yo no me extiendo más y os dejo directamente con Ángel, que, que bueno, pues nos va a contar cosas muy interesantes. <risa> Hola, ¿qué tal? Bueno, perdón por la tos y tos un poco, que hemos tenido, eh, con algunos síntomas de, de COVID que tuve eh, a principios de mes, <risa> pero ya estoy curado. Eh. Eh, bueno, pues en esta charla os voy a hablar de, de cómo crear una academia online con WordPress eh, y, bueno, motivos por los cuales eh, querríamos crear una academia online. Pues para compartir conocimiento, por ejemplo, sabemos de algo, no hace falta que seamos súper expertos en algo, simplemente que sepamos más que otra persona le podemos enseñar. Eh, porque siempre habrá alguien que sepa menos y siempre habrá alguien que sepa más. Eh, para gestionar alumnos y calificaciones, por ejemplo, si tenemos una escuela offline y la queremos pasar a online y queremos gestionar alumnos o queremos hacerles eh, exámenes tipo test, por ejemplo, también para crear cursos, lecciones y bueno esos exámenes, eh, eh, para vender esos cursos. Podemos hacerlos gratuitos, los cursos, o podemos venderlos. Y en este caso, como estamos en el contexto de tiendas online, me imagino que hay mucha gente que también los querrá vender. Eh, Se pueden vender individualmente o por membresía. <coughs> Esta es un, eh, un poco sería la, la estructura que. ¿Dónde está el botón Aquí. Eh, un poco la estructura que tendrían normalmente los cursos. Está el curso, luego dentro tenemos varios módulos y en cada módulo tenemos las lecciones. Y dentro de cada lección, bueno, le podemos poner en la última lección o podemos poner en cada lección un cuestionario eh, con preguntas tipo test para ver eh, si el alumno eh, ha entendido bien lo que le hemos explicado. Eh, bueno, eh, hay muchas veces que se simplifica y solo haces curso-lección o como mucho le metes cuestionario, pero bueno, hay muchos cursos que son cursos de lección y ya está, ¿no? Pero la mayoría de los LMS que son gestores de aprendizaje eh, siguen esta, esta estructura con los módulos también. <coughs> eh, entre los plugins o gestores de, de aprendizaje que podemos utilizar, hay varios. Eh, uno gratuito y que de hecho es de Automatic, que son los creadores de, de WordPress y de WooCommerce, es Sensei LMS eh, lo bueno es que es gratuito, es sencillito, no mete muchas cosas y eh, también lo bueno es que lo, lo hizo Automatic y mmm, aunque la versión gratuita no nos permite vender cursos, si usamos la versión de pago eh, sí que podríamos vender cursos y al hacerlo Automatic, que son los de WooCommerce y de hecho lo venden desde la página de WooCommerce, eh, tiene una muy buena compatibilidad con WooCommerce. Entonces es un punto muy importante, sobre todo también si tienes una tienda y al mismo tiempo quieres vender cursos. Eh, lo malo, que tiene pocas extensiones. Tú mmm, tienes la base de Sensei, hay como cuatro o cinco extensiones, lo bueno que la mayoría son gratuitas, pero mmm, si te quieres salir de ahí ya, ya no tienes más. Entonces es un poco limitado. <coughs> Perdón. Eh, bueno puse varias capturas de, de cómo se verían los cursos básicamente bueno se vería el título, la descripción, hay un botón para ver el, eh, para empezar el curso, luego se verían los diferentes módulos y dentro de los módulos estarían las lecciones. Y después también podemos tener al final de las lecciones podemos poner eh, cuestionarios. bueno como os comentaba antes en la estructura del principio, esto sería, eh, bueno, se está viendo eh, la edición de, de, una página, o sea, de, de una página por dentro, de, un, de una lección. <coughs> sería eh, la parte de los cuestionarios. Podemos meter eh, preguntas de respuesta múltiple, preguntas de respuesta abierta, preguntas de verdadero o falso. Y bueno, es que también nos da una serie de, de, de opciones adicionales. no Decirle, pues si no, si no tiene cierta puntuación, no, no pasa, no puede completar el curso... Eh, y, bueno, varias cositas más, eh, voy a ir medianamente rápido, porque <coughs> tengo poco tiempo. <coughs> y, y, nada, aquí se ve cómo se vería la, el modo de aprendizaje, que básicamente cambia un poco el estilo. Esto lo metieron creo que en la versión 4 de Sensei, antes no lo había, pero bueno, intentando, imagino, parecerse más a Lendas y otros LMS que sí que lo tenían. Eh, cambia básicamente el diseño y te pone a la izquierda eh, un listado de las lecciones y los módulos, entonces tienes accesible, digamos, eh, tienes más a mano, ¿no? A la izquierda tienes los módulos y como que es un con menos distracciones. <coughs> Bueno, esta es una captura de, de la parte de pago, eh, que nos dejaría, eso podemos enlazarlo a un producto. Entonces tú le dices, si compra este producto o esta suscripción, eh, te da acceso a el curso. Si no, no, no lo tendrías. Bueno, tú le puedes decir en Sensei también que sean cursos abiertos, o le puedes decir que estén cerrados solo para la gente que esté registrada o la gente que ya ha comprado un, un, un curso. Pero bueno, lo de comprado con un cursos es eh, en la parte de pago. <coughs> Después, otra opción que tenemos es Lendas, que este, eh, lo bueno es que tiene bastantes extensiones disponibles, eh, lo malo que son la mayoría de pago, y lo bueno también es que incluye ya en el propio plugin, bueno, bueno o malo, <ríe> eh, los pagos, eh, también tiene opción de membresías, que mucha gente no lo mira, pero sí la tiene por ahí, y que de base es mucho más visual, o se tiene ya muchos más estilos y se ve mucho, mucho más chulo. Eh, lo malo, bueno, que es de pago, creo que son 180 una cosa así, y que si quieres hacer una academia sencillita pues igual te sobran cosas igual el tema de los pagos si la vas a hacer gratuita te sobra el tema de las membresías si no vas a hacerlas también te sobra y a lo mejor lo puedes hacer de otra forma no <coughs> También tiene una estructura similar, pero bueno, veis que es un poco más visual, ¿no? Eh, pues se ve si estás eh, apuntado al curso o no, el precio del curso, el botón de apuntarse. Tiene una parte con la descripción de, del curso, luego otra parte con los materiales. Bueno, es un poquito más más visual. <coughs> y Luego la parte sin entrar aún en el curso, pues también parecida a Sensei, ¿no? Eh, tiene las, los módulos, en este caso secciones, y las lecciones, y luego tiene también eh, cuestionarios. Eh, este sería también el modo aprendizaje o modo sin distracciones, depende de cuál le llaman distinto. Ya también tiene a la izquierda eh, el esquema de módulos, lecciones y cuestionarios, y a la derecha se vería ya la propia lección. <coughs> eh, bueno Aquí puse captura de un ejemplo que había de de un cuestionario, bueno, muy sencillito, simplemente de puntuar de 1 al 5, eh, que sería una de las opciones que tiene. Luego también tiene respuesta múltiple, abierta, verdadero o falso, también como Sensei. Eh, lo que pasa es que, bueno, antiguamente Sensei, por lo menos antes de la 4, los cuestionarios se iban un poco flojos, pero, bueno, se pusieron las pilas ya. Eh. Pero bueno, se, eh, están los dos bien. <coughs> Ay, ¿Qué pasa ahí? Perdón, volatos, eh. estoy... Y bueno, esta sería la parte de mi cuenta que me gusta bastante porque puedes ver, eh, bueno, la foto de, de perfil de la persona, puedes ver cuántos cursos estás apuntado, cuántos has completado, los certificados que has conseguido, los puntos y puedes ver los cursos en los que estás apuntado, eh, te aparece un listado y luego al clicar en cada listado te aparece también un registro en el que te, te pone pues, eh, la fecha en la que completaste una lección, la fecha en la que... Eh, acabaste un cuestionario y te pone información, ¿no? Te pone la, la actuación que tuviste en los cuestionarios, etcétera. <coughs> Otra opción que bueno, yo no la he utilizado mucho, pero sí que me han hablado muy bien de ella y he visto varias academias que están guays con ella, es tutor LMS. Eh, también es gratuito y la verdad es que está bastante completo. Así se vería, es que es un poco distinto, o sea, bueno, la estructura cambia un poquito, pero también tiene los, los mismos elementos, el título, eh, la información sobre el curso, la descripción. En este caso tiene una columna a la derecha que te pone bueno, la información, de ¿no? los materiales, los requisitos y... Bueno, son muy parecidos todos, pero cada uno tiene sus, <coughs> sus cositas, ¿no? Eh, y, y nada, esto es, eh, siguiendo viéndolo, eh, pues nada, que vamos a aprender, eh, luego el listado de lecciones e información sobre el instructor. Eh, este sería también el modo sin distracciones, modo aprendizaje, con el listado a la izquierda igual, de los módulos, las lecciones, etcétera, y a la derecha el contenido en sí. <coughs> Pero, y, y si no queremos utilizar un plugin de este tipo porque queremos hacer algo más sencillo, ¿no? En vez de utilizar uno de estos plugins que a lo mejor nos mete más cosas y queremos hacer una academia sencillita, ¿qué podríamos hacer? Vale, pues lo podemos hacer sin, eh, sin utilizar un LMS. ¿Qué tendríamos que tener en cuenta, cositas? Eh, pues necesitaríamos, por ejemplo, un, un nuevo tipo de publicación, lo que se llama un custom post type que es un tipo de publicación que, es, que sería como las entradas o las páginas pero algo aparte, vale. Pero es como si fuera eso. <coughs> Entonces nos interesaría, por ejemplo, crear un custom post type que se llame cursos y ahí meter los cursos y luego las lecciones las podríamos hacer como cursos hijos, un poco como las páginas cuando creas una página dentro de otra, pues sería así. Eh, luego las lecciones, pues eso como las gestionamos, pues es, es eso, con como una página hija, ¿no? Una subpágina, pero en este caso de, del post type en concreto. <coughs> Luego también puede ser interesante, bueno, hay camiones que no tienen otras que sí ¿no? El tema de marcar como completado, si queremos marcar, decir... Claro, a veces el usuario va haciendo cursos y si hay muchos cursos se puede perder y decir, pues ya no me acuerdo por qué curso iba o si esto lo tenía completado, ¿esta lección la hice o no? Ya no me acuerdo, esto lo hice hace 50 meses. <ríe> Entonces, pues marcar las cosas como completados. Y luego también la parte de eh, tener diferentes eh, menús en función de si el usuario está logado o no. Lo mítico de si estás, si estás por fuera, eh, que te ponga acceder, por ejemplo, y, o, o registrarte. Y si ya estás dentro, pues que no te ponga lo de registrarte, porque no tiene sentido. Y te ponga, en vez de acceder, te ponga salir, ¿no? Esas cositas, o lo que te interese poner. Entonces, eh, para hacerlo primero, para crear Custom Post Type, lo podéis hacer por código, pero yo personalmente suelo utilizar este plugin, Custom Post Type UI, que está en el repositorio de WordPress, que facilita muchísimo la creación de, de Custom Post Type. Bueno, aquí puse una imagen de cómo se vería uno de los custom post type básicamente es como con las entradas o con las páginas ¿no? que tienes, eh, tienes la página inicial y luego puedes tener subpáginas si quieres, o sea, bueno, tienes que activar la jerarquía pero se vería un poco así O sea, es, es como, como las páginas vamos ¿no? Eh, luego puso una imagen también de la parte de creación, bueno, nos deja poner el slug, o el, la, un poco la URL, ¿no? la base que va a tener, barra cursos, barra curso de tal, eh, la etiqueta plural y la etiqueta singular, o sea, bueno, qué nombre va a tener y qué nombre va a tener en plural. <coughs> luego también nos permite crear taxonomías, que bueno, para los que no sepáis lo que son taxonomías serían como las, las categorías las categorías en una taxonomía pues crearías otro tipo que sería por ejemplo categoría de cursos entonces este plugin también te permite pues eso, seleccionar el slug le, le etiqueta plural singular y luego puedes relacionar los custom post types que has creado y las taxonomías entre ellos lo bueno de este plugin bueno puse una captura de la parte de obtener el código en la que se ve bueno cómo se obtiene el código de eh, si queremos desactivar el plugin eh, pues copiaríamos este código que nos da en el functions.php y podríamos desactivar el plugin pero seguir teniendo nuestros custom post types y nuestras taxonomías no hace falta que dependamos de, de este plugin <coughs> otro plugin interesante es cc child pages eh, que básicamente lo que nos deja hacer es eh, dentro de eh, tenemos una, una un curso ¿no? tenemos la página de curso y dentro de ese curso pues, le ponemos el título, la descripción y demás. Y le podemos poner el listado de lecciones. Entonces, en este caso, lo que cogería sería las páginas hijo y nos las pone en un, en un listado. También podríamos poner las páginas hermanas en caso de, de una lección. Y se haría con un, con un shortcode. Eh, bueno, short eh, un bueno, shortcode, si, si queréis lo podéis buscar. Yo voy como un poco tal. Eh, enseñó otra, aquí se vería una lección, entonces en vez de verse la parte del curso se ve la lección, se ven las, en este caso, todas las lecciones hijas de, de un curso en concreto, que se haría también con, un, con el short code, habría que añadir un parámetro que sería la ID del curso en concreto. O sea, del, del custom post type, y nos pondríamos la ID del curso y nos salen todas las hijas de ese curso. <coughs> Otro interesante es wp complete que lo que nos permite es marcar eh, lecciones como completadas. Eh, se puede usar en cualquier eh, theme, en cualquier plugin, o sea, con cualquier plugin, eh, con cualquier custom post type. ¿no? Eh, entonces, eh, bueno Aquí se ve una imagen en la que se ve pues, una parte en la que eh, las lecciones que ya están completadas aparecen en verde, las lecciones eh, normales aparecen en negro, luego también podemos añadir una... Una barra de progreso de, del curso, y también le podemos decir eh, qué porcentaje del curso está, está completado, del curso o de, o de lo que corresponde en este caso. <coughs> vale, otro plugin interesante es if Menu, eh, Visibility Control for Menus, ¿vale? Que sería para hacer menús condicionales. Entonces, cuando vamos a apariencia menús, eh, donde nos aparecen los diferentes elementos del menú. Eh, le, nos aparecería una casilla nueva en la que le podemos decir mostrar o ocultar en función de diferentes condiciones. Eh, para hacer lo que comentaba, pues sería eh, está conectado. ¿Cuánto me queda? Vale. Entonces, por ejemplo, diríamos si está conectado, pues nos muestras el elemento de, del menú o nos lo ocultas, según el caso, y así podemos gestionar y poner lo que nos interese también tiene otras condiciones y también tiene, creo, una versión de pago en la que puedes meterle incluso según la membresía, si estás en una membresía. Pero bueno, de base, lo más importante es, si está logueado, me pones estos elementos y si no, me pones los otros. ¿no? Eh, esta sería otra alternativa, que sería condicional Menus que básicamente funciona muy parecido pero lo que nos permite en este caso también es decirle eh, este menú que acabo de crear, creas varios menús y le dices pues este menú me lo pones en esta localización, ¿no? por ejemplo en, en la navegación principal o en la navegación secundaria o en el footer o donde sea y según qué condiciones, entonces le dices vale, eh, por defecto me pones eh, este menú y si no me pones otro menú con estas condiciones, si es, por ejemplo, no sé, la, una página de un curso que nos interese en concreto, que sea distinto el menú, pues le decimos, pues en, este, en esta página me lo pones así. O quiero que en las páginas me lo pongas un menú, en las lecciones me pongas otro menú distinto, en las entradas de blog me pongas otro menú distinto. O sea, bueno, tiene posibilidades. <coughs> y nada, eh, soy Ángel Cabaleiro, soy consultor y mentor WordPress. Y me podéis encontrar en Instagram, le tuve que poner un puntito, pero angel.cabaleiro con B. En Twitter soy arroba angelcabaleiro. Y luego puse el Telegram porque uso bastante Telegram y bueno, pues t.me, o sea, t.me, barra ángelcabaleiro. Eh, podéis encontrar también en mi web, porque está muy sencilla, simplemente es un formulario, eh, angelcabaleiro.com. Y luego tengo un canal de Telegram con recursos de, de WordPress, o sea, bueno, donde voy compartiendo plugins y cositas, es gratuito. Y podéis acceder a él, es de consulta.wp.com. Vale, eso os redirecciona al canal de, de Telegram, de recursos de WordPress. Y luego tengo un, un podcast que ahora mismo está parado, pero es no noemprendasolo.com. Pues... Tenemos cinco minutitos para preguntas, o sea que podéis, podéis consultarle a Ángel todo lo que necesitéis. Y después de las preguntas eh, os esperamos en el teatro. Eh, pedid, eh, levantéis la mano y os vamos pasando el micro. Hola Ángel. Hola. Eh, te quería preguntar: yo, yo tengo una, eh, ¿se podría hacer sin.? Yo tengo una web sin, el, sin plugin de academia montado mm -hmm. un poco como ahí Frankenstein. Eh, bueno, la, la cuestión es que cada producto es como un vídeo que sería como una especie de curso mm -hmm. en sí mismo, ¿no? Bueno, pues sí. Una especie. Hay, lo que yo no he encontrado, ¿hay alguna opción de tener en tu cuenta una especie de, de, de, de dashboard donde salgan los, los cursos que, que tienes comprados, que, pero que son productos? Eso, normalmente, claro, tienes que tener un plugin en el que hayas hecho la transacción de compra, ¿no? Entonces, por ejemplo, con la parte de pago de Sensei o con la de lendas sí que te aparece, ¿no? Por ejemplo, donde vi antes, cuando vimos antes lo de lendas Estaba un poquito para atrás. Vamos a... Vale, en esta parte no es. Aquí... Claro, Esta es la parte de mi cuenta de lendas por ejemplo, y sí que te saldrían pues los cursos que has comprado y si cada uno es un vídeo pues te saldría los cursos que has comprado y si están completados o no no aquí solo te saldrían los que los que has comprado los que no has comprado no. te saldría como un listado eh, en, en WooCommerce eh, claro tienes el listado de, de los productos que has comprado pero, claro, sí, sí salen pero, ahí pero es muy feo mm, se va a ser un poco feo y luego si lo haces por tu cuenta tendrías que poner de alguna forma tendrías que eh, marcar qué productos, o sea, qué, qué cursos han comprado, en este caso, ¿no? Eh, claro, depende si lo vas a gestionar como una venta a través de, de WooCommerce o si lo vas a hacer con membresía o de otra forma, ¿no? Entonces tú dirías, vale, eh, si mm, ha comprado, claro, tendréis que marcar de alguna forma que ese usuario ha comprado ese curso. Entonces, una vez que lo tienes marcado y lo tienes guardado, ese dato, en, en la base de datos, tendrías que hacer una consulta, tendrías que hacer una, una query eh, por código, o bueno, algunos plugins también seguramente te dejen, ¿no? Eh, en donde muestres eso. Claro, pero tendrías que hacerlo a mano. Si no usas un plugin okay. tipo Lendas o, o Sensei o Tutor LMS tendrías que hacer tú la consulta. O sabes poner la consulta por código o buscar un plugin que te permita hacer esa consulta. O sea, a lo mejor no sé, con Elementor o... Sí, yo, yo lo tengo hecho muy, muy casero, muy <coughs> manual con Elementor, que, aparez, sí. que aparezcan solo, que se oculten, solo visibles, los, mm. si, si ha comprado tal, entonces, pero sale un poco… Sí, a ver, tendrías que trabajarlo un poco más, porque ahora no tienes un, un gestor que ya te gestione la, los alumnos, las y los cursos, entonces tendrías que currártelo un poquito. Claro, el mentor sí que te permite hacer la query. Lo que vas a crear, meter la condición de si lo ha comprado o no, ya depende de si lo vendes con WooCommerce, si lo vendes con Restric Content Pro, por ejemplo, por el tema de membresías, o si vas a usar WooCommerce Memberships. ¿no? Eh, en vez de usar la parte de, de Sensei Pro, que se llamaría la, la parte de pago de Sensei, Podrías escoger y decir, vale, eh, cojo, pongo WooCommerce, eh, me compro WooCommerce Memberships. Es el ¿Y que entonces uso. qué? Ese es el que uso. Vale, y entonces ahí le puedes decir, pues, eh, pues ¿cuál es, a qué tienen acceso. Y claro, no me doy cuenta si era en Resting Content Pro o en WooCommerce Memberships, porque los usuarios son bastante. Eh, había uno que te permitía poner la, el listado de, de contenido al que tienes acceso. Entonces revisa eh, en la documentación tanto de WooCommerce Membership como de Resty Content Pro si te interesa a lo mejor ver una alternativa, sí tienen eso. Porque sé que había uno de ellos, por lo menos, que tenía un shortcode específico para, para mostrar el contenido al que tienes acceso. Vale. Mm. Ok, gracias. Nada. ¿No? Última pregunta, que ya he visto por ahí que nos han venido a buscar. Gracias. Y no quiero que me canen. <coughs> va un poco en línea, mencionabas lo del Sensei que era gratuito eh, si puedo, ya sé que al usar Sensei no puedo eh, cobrar desde allí, pero si yo tengo por otra vía, o sea, una página donde mm. eh, limito el acceso por código y ese código lo doy una vez que verifico por ejemplo, que me ha hecho una transferencia porque todavía no tengo sí. como el suficiente movimiento como para involucrarme con un uno de pago ¿Por esa vía, podría, o sea, instalo usando Sensei usando mm -hmm. alguna de estas versiones gratuitas y eh, lo dejo separado del pago o, o, o, ya, o Sensei también me prohíbe el, el limitar el acceso para no, un curso No, o sea, que... tú puedes decirle en Sensei, tienes, tienes la opción de decirle que solo se puede haber para usuarios registrados. Perfecto. En, entonces, si, por ejemplo, usas eh, Resting Content, que es la versión gratuita de Resting Content Pro, no que lo tienes en el repositorio, y dices, entonces, esto me lo restringes solo para los usuarios que estén logueados. Además, que ahí no le puedes decir ni una membresía u otra, o tal, solo es los que estén logueados, pero pues dices tú, vale, solo le voy a dar acceso a la gente que me interese, esa gente me ha pagado por otro lado, entonces le dices, vale, restring, eh, restringes el contenido, o sea, restringes esa página en concreto, ese custom post type, ese curso, o bueno, si sí, el curso en el caso de, de Sensei, le dices, vale, esto me lo restringes y que solo lo puedan ver los usuarios logueados. O directamente con, con Sensei le puedes decir que lo restrinja para los usuarios logueados entonces te tienes que loguear sí o sí. Lo bueno de hacerlo con un plugin tipo resting content es que lo puedes restringir parcialmente. Entonces, dices tú, bueno, le meto una descripción eh, en la que introduzco un poquito no para el tema de SEO también de Google y para que la gente sepa de qué va el curso o la lección, luego le metes el vídeo eh, restringido, o sea, solo restringes el vídeo, no restringes el resto, y realmente el contenido importante está en el vídeo y, y luego tú dejas que se vea el resto, ¿no? Eh, pero bueno, si simplemente lo quieres para la gente que esté registrada y, y quieres distinguir toda la lección entera del curso, pues simplemente le dices en Sensei, tiene una opción ya que le dices solo para los usuarios registrados, solo le das acceso a la gente que te interese y ya está. Eh, cierra registro, eso sí, porque si no, igual se te cuela alguien. Bien, pues, eh, por supuesto...